Señores, Cherry Scott. Cherry Scott, el artista favorito de Liz eh, y de Yosauri, Yosauri loja. Sí, ella le encanta, Yosauri. ella sí. Yosauri es Cherry Scott, baja con trenza. Entonces, <ríe> <ríe> de, sí, Cherry Scott. Cherry Sco, ustedes saben muy bien que Cherry con, eh, tuvo un inconveniente en la Vega porque se tiró a la, a la fuente de la villa de la, de, de, de la entrada de la Vega. Bien, que están los símbolos de, la, de, de, de olímpico Olímpicos y eso. Entonces Cherry tuvo un acuerdo con la alcaldía de, de La Vega para que pudiera limpiar todo eso. O sea, limpiar eh, eh, pero limpie, él. El, él no, porque él lo limpió. Pero Cherry dijo, pero ven acá, pero cualquiera hace un dembow de eso. Pues Cherry hizo un dembow. Señores, Cherry hizo un dembow. Un dembow hablando sobre lo, lo sucedido en La Vega, se llama... Eh, ¿Cómo fue que ella me dije que? Barriendo, barriendo. Entonces <risa> hizo el video, ahí, hizo el video ahí mismo en, en la fuente de la Vega. <risa> Por cierto, las tomas están muy bonitas porque me gustó eh, la manera que se ve eh, la Vega, se destaca ahí la Vega, eh, esa toma. No, no, no, tiene que ver la toma, tiene que ver la toma, Yo sabré. Eh, esperamos que los chicos pongan el video, un chin, un chin de video. Pero bueno, ahí salió un video. Entonces, Cherry Scope mira ahí. Miren, miren qué bien se ve la entrada de la Vega bueno, ahí. Fíjate. Qué bonito, qué bonito. Mira qué lindo se ve ahí. Cherry eh. bueno. Scope eh, apoyando al turismo de la Vega. Qué, ¿Qué ve ve? bueno que, le, va, que él le esté sacando. Tema, el tema de carnaval va a ser eso. Qué bueno que él le esté sacando, eh, eh, esté sacando eh, eh. cierta ventaja. Vi gente ahí <ríe> acabando el pobre Cherry. Que, que ¿por qué saca un dembow? Ajá. Tiene que, tiene que tiene No, qué que bueno que él esté sacando cierta ventaja a esta hasta, situación. Una hasta situación... se ve bonito. Ahora la gente va a querer ir a tirar esas fotos más ahora. Por... Mira, aquí fue que Cherry... Mire, señores, voy a decir una cosa. Después que Cherry se tiró ahí, yo he visto gente publicando en redes sociales. Miren, aquí fue que Cherry se tiró. Yo no me voy a tirar. Y se tiran fotos ahí mismo, <risa> en los libros. <risa> Eh, verdad. Y mira ahora con ese video. Ese video le conviene a la Vega. Que le va a dar un empuje. Y más ahora en febrero. No, sinceramente. ¿Cuánta chavacanería? ¿Cómo que chavacanería, Liz? No, no, eso va a darle un repunte. Ya la, a la gente vega. se está haciendo videos ahí. Pero que la gente. Ahora mira, tú hay que vaya ahora a pasar por la Vega y pase por esa fuente. va a decir, aquí estaba Cherry. pa y se va a tirar una foto. No, pero. Eh, no. Sí. ¡Eh, mire! el Cherry se tiró. Sí, no. El no, Pero sí. déjense la gente, de cosas. Pero que eso. Que no le da ventaja. Bueno, mire, ese video, mira, va a ser la canción más pegada en febrero. Búsquenlo. Va a ser la canción más pegada en febrero. Y, y la Vega va a tener. Todo el mundo va a pasar por la Vega. Y va a decir, mira, aquí fue que Cherry se tiró. Tú a ver, le va a dar un repunte. La canción de Cherry le va a dar. Le va a dar un empuje al símbolo ay, de la no, Vega. Ay, no, ay, no. Aquí toda la chavacanerías se pegan, señores. Qué bueno que le esté sacando ventaja a esta situación Pero, que fue difícil para él. Y qué bueno ajá. que la medida que tomó la Vega. Pero no le conviene a la Vega. No fue tan eso. Tú estricta. como regidora. Como le conviene a, regidora, a ambos. Tú, como candidata de regidora, tú no lo ves eso como un, un incentivo promocional al símbolo de la vega. Es que tú estás promocionando, tú estás promocionando demasiado a Cherry con ¿y, ¿Y, no ¿Y quién es Cherry? Es Jerry la Scone? Vega, que Cherry lo está promocionando en ese video. ¿Tú no Pero que no tiene tantos seguidores para tú pon, decir que ahora tú el que por la Vega va a hacer énfasis en eso. Porque Pero él no ni tantos seguidores tiene. Póngale el video, ponga el video, ponme el, el video ahí, ponme el video ahí, para tú veas. ¿Eh? Mira cómo él resalta. hola que lo haga aquí. Míralo ahí, Liz, míralo ahí, míralo ahí, cómo sobresalta. ¿Tú y cómo... aquí no hay una entrada, Virgen de la Altagracia, que diga un nombre. ¿Pero qué, ¿qué te estoy diciendo? Idea, una... Mira, de... Sí, sí no, no, no, no, no, no, no. Si aquí en San Francisco de Macorís, ¿dónde está, el, el la mano con el cacao ahí, frente si un, si aquí hace un dembocero, un video frente a esa esquina, todo el mundo va a venir aquí a ver ese, ese, ese monumento y se va a tirar fotos. Por favor, colóquenle el nombre a la entrada de San Francisco. Mira, colóquenselo, mira, mira aunque sea de cartulina, pero colóquenselo. Ah, y que después venga un rapero un dembowero y que haga un tema con él. No, pero yo lo que estoy diciendo es que esa, esa metida de pata le está beneficiando al turismo de la vega. ¿Al Cherry también? Sí, pero a la vega también, porque le mira a la gente, la gente lo que va a ver es el símbolo de la vega, va a decir, no, no, no, no, no, eso es lo mejor que pudo haber pasado. Es así, es, hay que analizar la cosa desde, no, no, no, desde no, otro no. punto de vista, ¿eh? No, no, a, no, no tú, tú estás posicionado. al Cherry hablando de y García ahí la que canta un regalo de dicho y ahora dice sí que está buscando de que quedar bien con la sociedad mi amor analízalo desde el punto de vista tur turístico ese, vi <ríe> ese video ese video va a tener un millón de visitas en una semana tú vas a ver no se sabe cuál tiene más problemas si Alian o el Cherry y ese video le va a dar ese repunte ese, a ese símbolo de la Vega ojalá aquí San Francisco a la mano con cacao, porque eso es lo que nos identifica. A la mano con cacao, le hicieran un video musical, un rapero de allá, para que tú veas cómo la gente se va a tirar de fotos, nada más por eso. La escalera de, de Nueva York, en el Bronx. Ya yo, ya yo lo chequeé, lo puse en mi agenda, voy a visitarlo. En la donde salió el ¿La Joker, de Joker, la de Joker, la gente está no? aquí ya. La gente está molesta porque la gente de la banda de Joker, la gente... Van a tirar esa foto ahí, pero no una. Lleno de gente, eso ahí. En la escalerita, ahí, bajo yo. Entonces, los vecinos por ahí. Pero tú estás comparando una cosa con la otra. pero Oye, pero no ¿ves por qué? Por la película. ¿Eh? Pero es una cosa es la película y una cosa es el cherny. ¿Cómo eso? Se... Todo es mercadológico. El Dembow ahí ayudó a una mercadológica. <risa> Ay <risa> Dios, mío, pero <risa> No, pero no, déjense <risa> <no>, de. <risa> aquí cosas. la bulla yo, dice. Que cherry es el que dominicano, que le dio el... Ay, Dios. Señores, a la gente le encanta escalera. la chabacanería, Esto es increíble. El yo que pegó una escalera y el cherry pegó el monumento de la Vega. Lo la pegó. Vega es la Vega, señores. La Vega es la Vega. No quiero que ustedes a vengan a disminuir. De la, vega se la importancia del carnaval y de la Vega. Ahora ustedes van a decir que por el cherry, que el carnaval ahora va a ser lo último, Pero la gente siempre tirar, lo ha sido. Si la gente se va a tirar más fotos en el monumento, por eso que pasó con el cherry. Búscalo, que es así. Igual como pasó con el Yon, que en la escalera, en el Bronx. No, no, no. <ríe> Vamos a no, una pausa y cuando barbarina. retornemos. Tenemos a Yosauri. Yosauri, después del año 2019, viene con nuevas cosas. Ya ustedes saben. Vamos allá.